hola bienvenidos a mi canal en este video vamos a aprender cómo crear una máquina virtual en virtual Boss. antes de empezar una máquina virtual es un sistema que puede ejecutar programas como una computadora real en pocas palabras es un computador dentro de otro computador entonces ya nos hacemos más o menos la idea de lo que es una virtualización bueno para crear una máquina virtual existen diferentes programas entre los más conocidos está virtualbox y VMware. yo lo haré con virtualbox eh, en caso de que no lo tengan eh, acá abajo en la descripción les dejaré el enlace para que lo descarguen es confiable viene desde la página oficial de virtualbox así que nada empecemos damos aquí en nuevo vamos a ponerle un nombre a nuestra máquina virtual C2 07, no se pueden repetir nombres el tipo de sistema operativo y la distribución eh, le damos en siguiente aquí el tamaño de la memoria virtual mínimo tiene que ser 1024 megabytes eh, ya de ahí para adelante lo que ustedes quieran es recomendable que se deje así a darle siguiente y vamos a crear un disco duro virtual ahora crear El siguiente. El siguiente crear y acá la tenemos ya vamos a ir acá a configuración y vamos a entrar a almacenamiento aquí vamos a seleccionar la imagen de el sistema operativo que nosotros tenemos en este caso es la de centos voy a abrir en caso de que tengan un CD con la imagen sería introducir el CD buscarlo aquí y darle en CD pero no yo tengo una ISO entonces dejo así lo voy a aceptar y vamos a iniciarla Instal centos como vemos ya tenemos nuestro centos instalado en una máquina virtual listo chicos eso ha sido todo por hoy espero les guste les sirva, eh, si tienen dudas de cómo utilizar VirtualBox, de cómo conectarla en adaptador fuente, eh, solo pregúntenme que yo las hago un pendiente a responderles, no olviden compartir y suscribirse, gracias.